Cuando eras niña, qué soñabas con ser de grande? Eh, quise ser policía, de hecho hice como todo el tratamiento y toda la cosa para convertirme en una policía. También quería ser profesora, eran como las dos cosas que soñaba hacer. ¿eh? ¿Hoy, cuál crees que son los sueños de muchos niños del mundo? Todavía hay niños como que siguen con su inocencia y aspiran poder ayudar al mundo, a hacer algo grande, ser astronautas, no sé, cosas típicas. ¿Cuál es tu opinión sobre el arte en general? A mí me parece que el arte es muy bueno porque puede ser preventivo. Por ejemplo, lo que hacemos dentro de esta fundación. A través del arte pueden sacar a niños de zonas peligrosas y es muy lindo ver como los niños que vienen de áreas tan fuertes, tan duras, son como tan delicados al momento de hacer el arte, y eh, exteriorizar lo que a ellos les Entonces, Me gusta el arte y eso opina del arte. ¿Qué cambiarías del mundo si pudieras cambiar el mundo? Quitaría como esa intención de las personas de ser siempre los que nos beneficiamos o tratar de estar mejor que otras personas. Me parece que nos hace falta empatía. Decir, a veces el hecho de que tú estés bien no quiere decir que el mundo esté bien o que los demás estén bien. ¿Cómo consideras que estás aportando a la construcción de un Panamá diferente? Estoy compartiendo mi cultura, eh, no sé, como mi educación. En el ámbito donde estoy, trato con niños que vienen de zonas difíciles, que tienen un carácter, un temperamento fuerte, y trato de suavizarlos un poquito. Entonces yo creo que para cambiar el mundo es desde allí, desde los jóvenes. Y hoy que ya eres grande, ¿cuál consideras que es tu mayor sueño? ejercer mi carrera en el área social, entonces como que me veo trabajando como abogada de una fundación, sueño con regresar a mi país y poder trabajar en una comisaría de familia o en el bienestar familiar, es como lo que me apasiona hacer y lo que espero hacer.